muy buenas hoy les voy a enseñar cómo saber la intensidad de mosquito que hay en tu comunidad con la aplicación de The Weather Channel lo primero que vamos a hacer es ir a buscar nuestra aplicación The Weather Channel vamos a hacer clic encima de esta aplicación luego que nos abre nuestra aplicación vamos a deslizar hacia abajo. Seguimos deslizando hacia abajo. Y en este apartado vemos intensidad de los mosquitos. Si le damos vemos que es una intensidad moderada. Eso es en la zona donde yo vivo. Y esto es con la aplicación que es gratis no necesitamos tener la aplicación premium pero lo que la deseen pueden hacer es cuanto a este vídeo hasta la próxima